En la provincia de Bolívar existe un mayor índice de desnutrición infantil, hay mucha pobreza. Eh, la población se dedica básicamente a la ganadería y a la agricultura pero lastimosamente en estos últimos años se ha ido perdiendo la poca agricultura que se desarrollaba. La finalidad que te, tiene el proyecto es impulsar el cultivo de la quinoa y además desarrollar un paquete tecnológico de acorde y, y teniendo en cuenta los factores físicos y factores climáticos de la, de la provincia de Bolívar. Cultivos de quinoa nos están permitiendo que la población bolivariana deje de, re, de realizar actividades como la ganadería dentro de la concesión. Esto lo estamos logrando a través de acuerdos de conservación. Se, se ha podido comprobar que todos hemos recuperado los, los gastos o los costos de inversión, y al mismo tiempo ah, se ha ganado en un 40% o 50%. La preparación del terreno se hace de la forma tradicional con toros, utilizando insumos orgánicos. ¿no? Luego se transfirió la técnica en lo que es el, para el para la porque y hasta el final ¿no? nosotros garantizamos, queremos garantizar que el producto salga de excelente calidad. Tradicionalmente es muy buena la quinoa por esto. Entonces, al apostar por este cultivo, estamos asegurando la, que la población bolivariana, en este caso específico los niños, se beneficien con este alimento. Los niños han mejorado ¿no? con la quinoa porque es un gran alimento. Porque, bueno, ellos estaban un poco bajos de hemoglobina. ¿no? También, claro que la quinoa les ayuda mucho. Con la calidad de producto que nuestros agricultores producen, hemos logrado posicionar en importantes mercados. ¿no? La quinoa... Asociada a la miel de abeja, al cultivo de miel de abeja de la zona de amortiguamiento de la Concesión para Conservación Alto Guayabamba está generando en estos momentos una disminución de la presión al área y el que la mayor cantidad de población se involucre en estos mecanismos de negocios o sistemas de negocios nuevos. Bueno, y este nuevo modelo de negocio asociado a conservación en realidad viene funcionando y es por eso que lo estamos mostrando con bastante orgullo, con bastante ilusión para que pueda comenzar a generarse un mecanismo de réplica en otras comunidades.